¿Alguna vez has usado muletas? Son geniales porque te permiten caminar cuando tienes una lesión. Pero ¿verdad que no las usas cuando puedes caminar? Sería un estorbo porque caminando llegarías antes, más feliz y con más energía. Pues en términos de comunicación, muchos proyectos van con muletas. Porque al empezar nos dicen aquello de... Si no tienes web no eres nadie, las redes sociales son imprescindibles, necesitas unas tarjetas, un folleto, un bíblico, un roll -up, un catálogo... Y como no tienes recursos para hacerlo todo, haces el máximo que está en tus manos con el mínimo posible para cada pieza. O directamente decides nacer sin web porque no puedes tener una web excelente. Cualquiera de estas opciones es como si estuvieras caminando con muletas cuando puedes caminar perfectamente. Toma decisiones estratégicas, no tienes que hacerlo todo. Todo. Solo tienes que elegir bien dónde poner la energía, pocas cosas bien dignas y ajustadas al momento de tu proyecto y a lo que puedes pagar. Si quieres conocer algunas ideas para regular tu energía comunicativa, escucha el audio que encontrarás en la descripción. Adiós.